Hola amigos bienvenidos a este vídeo espero que estén bien vamos a ver cómo ecualizar el sonido que va por el centro y el sonido que va por los lados de forma independiente el mid y el side. Necesitamos un plugin, de pa el Patches más bien, y un preset que se llama mid SAI, que lo tengo aquí. Esto es lo que tiene pues el separador de lados y centro. Luego este ecualizador si entramos a él, todo lo que manipulemos afectará al sonido que va por el centro. Y la manipulación de este ecualizado afectará al sonido que va por los lados. De hecho, si quito por ejemplo el 6, vemos como todo el, todo el sonido va ahí al centro. Y vamos a hacer la prueba con él. Vamos a quitar el centro y como pueden observar en el oscil osciloscopio, todo va por los lados. Dejaré en la descripción del vídeo este preset de patches. Por si no saben cómo instalarlo, aunque es muy fácil, lo digo, ya que es muy rápido. Ustedes descargan el patch y le dan a, a Browser Preset. No sé si lo he pronunciado bien. Se va a abrir en el explorador, Patches y donde están los presets. Entonces van a ir a Patches, pulsan con el botón derecho, le dan a Open y se abre una carpeta. Pues en esta carpeta tienen que, que insertar el archivo que se van a descargar. De esta forma ya verán el preset de patches aquí en el explorador o simplemente pulsando aquí. Suscribiros que vamos a ir viendo un montón de presets para patches míos y de, y de otras fuentes que hay por ahí por internet. Un saludo y chao. Cuidado mucho.